En la distancia vio una delgada columna de humo y dirigió hacia allá el suave vuelo de la oca. Pronto descubrió una aldea formada por casas redondas de piedra con techos de ramas. Los habitantes vestían ropas muy sencillas, como las de una época muy antigua. De una de las casas salía el humo. Suavemente, el ave se posó junto a la puerta y Ana, atisbando el interior, pudo ver a una pareja mirando embobada una cunita en la que dormía un sol rosado bebé pelirrojo. La mujer canta suavemente una canción. True